En hiperlimpieza podrá encontrar una selección de cubetas de 6 litros, en 4 colores y fabricadas en polipropileno de alta calidad. Estas cubetas se pueden colocar sobre cualquiera de nuestros carros de limpieza. La cubeta tiene forma ergonómica, para que se pueda adaptar fácilmente a los carros de limpieza o carros de servicio. Está fabricada en polipropileno, un material que se caracteriza por ser muy duradero y resistente. El asa está fabricada en metal, permitiendo transportar la cubeta con total seguridad. También contamos con una prensa fabricada en polipropileno de color azul, que cuenta con dos rodillos que accionando una manivela, Ejercen presión escurriendo las bayetas sin ningún esfuerzo. De esta forma ganamos tiempo y evitamos dolencias y lesiones. Esta prensa debe ser utilizada siempre con una de nuestras cubetas y se sujeta con seguridad y facilidad mediante unos agarres situados en sus laterales. El acople de la prensa a la cubeta se hace con rapidez así como su retirada en el caso de que se quiera utilizar la cubeta por separado. Recomendamos estos productos para uso profesional en empresas de limpieza, edificios de oficinas, centros comerciales y naves industriales.